bueno saludo en esta hora les quiero mostrar cómo hacer para sacar los días trabajados cómo hacer para calcularlos me he diseñado un formato que me ha servido mucho como para hacer liquidaciones como esta que acabé de hacer eh, saqué los días, hice la operación sesantía, interesa a la sesantía y vacaciones total de un millón y pico, entonces eh, el formato que le creé, que he cre diseñado y lo uso para hacer las operaciones, ya que soy estudiante de derecho y me toca en los casos reales eh, llevar o, o recibir unos usuarios donde me traen estos casos y me toca resolverlos esta es una operación que le dice a un usuario no puse los datos personales de él aquí de, por eh, evitar problemas con el consultorio jurídico entonces abrimos el formato que yo uso para hacer todo más rápido esta operación que está aquí la hice para sacar estos datos 782 Miren, 782. Ahora vamos a hacer. Eh, si no lo han visto bien, puedo acercar la cámara. Miren, 782. Entonces, ¿cómo se hace esa, la operación? Vamos a hacer la práctica con estos días que están aquí, 221. Supongamos que el trabajador ingresó a la empresa el día 10 del mes primero del 2017 entonces aquí damos doble clic aquí o simplemente escribimos aquí 10 del mes 01 del 2017 eh, fecha de ingreso, ¿no? Ahora, fecha de salida. Eh, vamos a mirarla acá. Fecha de retiro es 21 del mes 8 de 2017. 21 del mes 08 de 2017. Una vez demos clic acá nos da el resultado miren 221 nos vamos aquí y el mismo la misma cifra miren 221 entonces esta es una forma de hacerla sacar los días laborales de una forma rápida para que no nos coge el tiempo ya que en consultorio todo se hace muy rápido entonces la descripción del vídeo les dejo el formato para que lo usen no importa en el año en que lo usen igual les va a dar el resultado correcto debido a que así lo he diseñado. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que lo disfruten y la pasen bien. Chao.